Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 50. El amor de Dios es mi sustento. He aquí la respuesta a cualquier problema que se te presente, hoy, mañana o a lo largo del tiempo. ¿Crees que lo que te sustenta en este mundo es todo menos Dios? Has depositado tu fe en los símbolos más triviales y absurdos, en píldoras, dinero, ropa protectora, influencia, prestigio, el caer bien a alguien, estar bien relacionado y en una lista interminable de formas de la nada y sin fundamento, a las que dotas de poderes mágicos. Todas estas cosas son tus sustitutos del amor de Dios. Todas esas cosas se atesoran para asegurar la identificación con el cuerpo. Son himnos de alabanza al ego. No deposites tu fe en lo que no tiene valor. No te sustentará. Solo el amor de Dios te protegerá en toda circunstancia. Te rescatará de toda tribulación. Y te elevará por encima de todos los peligros que percibes en este mundo a un ambiente de paz y seguridad perfectas. Te llevará a un estado mental que no puede verse amenazado ni perturbado por nada y en el que nada puede interrumpir la eterna calma del Hijo de Dios. No deposites tu fe en ilusiones, ellas te fallarán. Deposita toda tu fe en el amor de Dios en ti, eterno, inmutable y por siempre inquebrantable. Esta es la respuesta a todo problema que se te presente hoy. Por medio del amor de Dios en ti, puedes resolver el Toda aparente dificultad, sin esfuerzo alguno, y con absoluta confianza. Dite esto a ti mismo con frecuencia hoy. Es una declaración de que te has liberado de la creencia en ídolos. Es tu reconocimiento de la verdad acerca de ti. Durante diez minutos, dos veces al día, una por la mañana y otra por la noche,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 la santa mente del Hijo de Dios. Tal es el reino de los cielos. Tal es el lugar de descanso donde tu Padre te ubicó eternamente. El amor de Dios es mi sustento. El amor de Dios es mi sustento. Y David nos dice... Esta hoy es una oportunidad de oro, para elegir ser dependientes de Dios, para elegir escuchar al Espíritu Santo y ser guiados, no en algunas cosas, sino en todas las cosas, sin excepciones. Aquí es donde hacemos el cambio de estar en alerta a la paz, donde cambiamos de percibir dos mundos, de creer en dos sistemas de pensamiento, uno de amor y uno de miedo. Adoptamos una postura mental, nos dedicamos por completo, tan íntegramente, tan completamente, a la mentalidad correcta, a seguir al Espíritu Santo, que experimentamos un estado de invulnerabilidad completo, de integridad completa. Experimentamos el mundo perdonado el sueño feliz, la percepción llena de paz del cosmos entero en este instante, todo desde este instante sin excepción alguna y nuestra mente cambia a un estado natural de descanso sin necesidad de estar alerta contra el ego y a favor de Dios, descansamos en la certeza de un único propósito unificado, una intención clara que nos guía, que nos sostiene. Esta de hoy es una aplicación muy, muy práctica de experimentar el amor de Dios. No intentamos encargarnos del mundo, no intentamos entender el tiempo lineal, ni comprender las leyes del mundo. Somos sostenidos por el amor de Dios. Cada respiro es un símbolo utilizado por el Espíritu Santo. Cada trozo de comida que se come un cuerpo. Cada sitio donde el cuerpo se tiende por la noche. Cada forma de ayuda que parece venir de muchas direcciones distintas en este mundo. Todo se puede resumir en esta idea muy simple. El amor de Dios es mi sustento. Esta idea libera la mente de preocupaciones por el trabajo, por las deudas, de todas las preocupaciones por la supervivencia. El aceptar esta idea totalmente y verdaderamente Libera la mente en un instante. Es pasarle todos los símbolos del mundo al Espíritu Santo y decirle, Te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige. Tráeme cualquier símbolo que me ayude a despertar al amor de Dios. Y quítame todos los símbolos que puedan ser un obstáculo. Muéstrame que los símbolos no tienen ningún significado en sí y por sí mismos. Que el dinero no significa nada. Que la comida no significa nada. Que viajar no significa nada. Que nada en la forma significa nada en sí y por sí mismo. Que todo es un bello escenario para dar testimonio de la protección perfecta de la seguridad perfecta, del amor perfecto, de la certeza perfecta. Ese es el único propósito para el que sirven los símbolos. No existe ninguna dependencia de los símbolos. Los símbolos solo representan el propósito que hay en la mente. Cuando el propósito es perdonar y abrirse al amor divino, la divina providencia es la ley de Dios, la ley del amor. Todo se provee de manera fácil y natural, sin excepciones. Conforme dice el pasaje del texto de Un Curso de Milagros en el capítulo 20 en la sección 8, una vez que aceptes su plan como la única función que quieres desempeñar, no habrá nada de lo que el Espíritu Santo no se haga cargo por ti, sin ningún esfuerzo por tu parte. Él irá delante de ti, despejando el camino, y no dejará escollos en los que puedas tropezar, ni obstáculos que pudiesen obstruir tu paso. Se te dará todo lo que necesites. Toda aparente dificultad simplemente se desvanecerá, antes de que llegues a ella no tienes que preocuparte por nada sino más bien desentenderte de todo salvo del único propósito que quieres alcanzar sin ningún esfuerzo por tu parte él irá delante de ti despejando el camino y no dejará obstáculos que pudiesen obstruir tu paso este es el significado de, el amor de Dios es mi sustento. Significa que nada de lo que necesites se te negará. Significa que toda aparente dificultad simplemente se desvanecerá antes de que llegues a ella. Que no tienes que preocuparte por nada, sino más bien desentenderte de todo salvo del único propósito que quieres alcanzar. El Espíritu Santo te proveerá de todo lo que necesites y lo renovará mientras lo necesites. Pero el Espíritu Santo no quiere que te demores en el tiempo o que permanezcas en el tiempo. Esa no es la voluntad de Dios para ti. Esa no es tu santa voluntad. El santo Hijo de Dios no está destinado para quedarse en el tiempo, sino para residir en la eternidad. En el yo soy, la verdad, la santidad y la inocencia perfecta. Hoy recordamos esto y damos gracias mientras decimos... El amor de Dios es mi sustento. El amor de Dios es mi sustento.